En el 21 dijo que iba a hacer la primera ley de la democracia de vivienda. Ha tardado dos años en hacerla, ¿eh? no es cualquier cosa. Cuando ha querido cambiar algo la ha hecho corriendo y ahí tenemos la sedición, la rebelión y la malversación de fondos. El sí es sí, el guau es guau y todo eso. Por eso digo pero que cuando ha querido ha corrido, ha corrido mucho para hacerlo, para beneficiar en este caso a los indepes que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Primera, segunda, me hace una gracia porque hace una ley de la vivienda y no habla de la ocupación ni de la inquiocupación. Es decir, siendo un problema social ahora mismo que tenemos policialmente en la calle o socialmente, como a todo, pues toca a todos los estamentos eh, sociales, no es capaz de tocar algo al respecto de ello. Tercera, eh, me hace mucha gracia porque eh, la Constitución dice que, tienen, que, tienen, que tenemos un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. ¿cierto? ¿No sería más fácil que este señor, como presidente del Gobierno, eh, diese suelo público... ...para que las constructoras hiciesen pisos más baratos, que era su, debía ser su obligación, ya que es tan social y es tan, tan socialista, porque a mí me hace mucha gracia, la culpa es de todos menos de él, si hace dos años no fue capaz de hacer no, no 20.000 ni una, va a hacer ahora 50.000 y alguien se lo va a creer, y me hace mucha gracia el vídeo que has puesto... Porque la gente parece que eh, les han puesto un algo en el culo para que se levanten corriendo Entre, todos a aplaudir. Entregadas, entregadas y entregados. y sí, Y entregades, sí, sí, sí. es a decir. Sí. Es tremendo. A mí me ha hecho lo que más... Grac... Escucharle, digo, que no... no, no este tono de... Ese tono, aunque sea presidente del gobierno, de Cordero de Goyao, a mí me da. me da, No, me, no puedo con ese, con ese tono, Ulriko, no, no te voy a engañar. Pero es que encima, cuando dice estas cosas, sabiendo que dijo hace dos años que va hacer el 20000 que no ha hecho ni una, y su gente va y la aplaude con las orejas, yo no entiendo, no entiendo la política. Siempre he dicho que duraría de político un cuarto de hora. Últimamente digo diez minutos. Porque es que no mejor, ves? Tener que aplaudir a este señor por decir lo que dice, aún sabiendo que es mentira, y aun siendo el gobierno de España que más veces era pillado en mentiras, mira Uri, pues, yo digo que no digo nada, pero que ahí están simplemente que la gente escuche, que la gente vea y luego lo diga, como tú dices, esta mañana he hablado con dos amigos que tienen conocimiento, la vivienda de la Saref, en ese caso José María sabrá más, dice que están el 90% inservibles, sí. aparte. Cosa